Menos a menos a menos a estudio Yeah Caminamos sin ver a los lados No lo hace cualquier borracho bueno y sano Ey Pero aprendemos en la vida un oh, día más Bueno y sano, gusano eres bull de malo Aprendan, abran el sobre, bienvenido a mi último álbum de pobre grabado eh, por estudios es eh, presente porque soy semi Ahí está preguntándole cualquiera Estos temas son de candela ey. Pero el tema empieza con cualquiera pieza, Un niño se acercaba de lo más profundo Se escapaba de sus casas a aprender algo más Quería salir de la honestidad, Quería salir, ya no quiere conocer más La paz, los minutos avanzaban, El niño aprendía a fumar la marihuana Pero hasta que llegó la mejor tradición Desplazarse con un peine en los barrios hey, Un día decidió hacer lo bueno y no lo malo hey, Pero es el tema, regresemos los atrás el chico robaba, matraqueaba a la gente donde se la veía y lo robaba con peine desplazado. Ahí va en todas partes apuntando en todos lados. Un quieto, ahí suelta que él era el mejor del barrio. ¡Ey! Quédate quieto. Era el mejor desplazado con moto, con otro. ¡Ey! Pero se la tiraba del bram pero el niño se acercaba más. Ahí empezaba la maldad. ¡Ey! Hasta que existió un tiro, de repente no fue De su tío que era policía, de repente se fue ey, Al hospital ey Con la bala en el pecho, me parece un muerto Ya estaba casi que ya moría, sacándose el arma del pecho ey, Pero un día Pastor lo vio en el hospital, ya estaba muerto, le puso la mano y se enfrentó a la verdad o a la mentira. Hey. Tenía una novia que se llamaba también Indira, ella también era cristiana, hasta que le puso en la mente como ella lo llevaba. Hey. Pero esto avanzó, nada, nada se vía. que se murió pero tuvo una decisión última oportunidad tuvo en la vida del ser cristiano ey. el chico ahora dejó la maldad ahora es bueno and we push it sooner